El Triángulo Rojo, ubicado en el centro oriente de la entidad poblana, se ha convertido en uno de los territorios más violentos de Puebla, provocado por la presencia de bandas criminales dedicadas al robo de huachicol. En Acajete, Acatzingo, Palmar de Bravo, Tecamachalco, Tepeaca y Quecholac, entre enero y marzo del 2021, los seis municipios acumularon un total de 18 asesinatos. Sin embargo, para el mismo periodo del presente año, la cifra aumentó a 31. Tecamachalco es la zona con más casos en lo que va del 2022, al registrar 11 homicidios, 3 en enero, 5 en febrero y 3 en marzo. Le siguen Acatzingo con 7, Palmar de Bravo, 5 Acajete y Tepeaca 4 mientras que Quecholac no tuvo ninguno. En Puebla capital se mantiene en el primer lugar estatal al haber iniciado 55 carpetas de investigación en este periodo.